naturales de Colombia, tiene un parque extraordinario, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, Patrimonio de la Humanidad. Y eh, muchos colombianos han mostrado interés en conocer este parque nacional, pero dado que tiene una enorme fragilidad y que estamos también protegiendo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, hemos tomado la decisión como Estado en coordinación con muchas entidades del Estado, dirigidas por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Transporte a, vez, a través de la Aeronáutica Civil, de permitir sobrevuelos a, en el, al Parque Nacional Chiribiquete para que los colombianos lo puedan conocer desde el aire. Dos veces a la semana, durante los meses de enero, Semana Santa, junio, julio, octubre y diciembre eh, eh, habrá una oferta de parte de 21 empresas que van a llevar unos eh, aviones pequeños de máximo 12 personas a hacer un sobrevuelo aproximadamente de tres horas eh, que permitirán ver las mejores y más bellas eh, es, escenografías en el Parque Nacional.